otra vez en directo voy a, a, a invitar a, a Maribí Simona mientras voy voy hablando de que para mí eh, eh, lo de hoy es un sueño hecho realidad porque llevo tiempo mmm, siguiendo a Maribí es una es una mujer Estoy esperando que a Mariby... vale es una mujer que para mí hace magia porque ella es comunicadora con animales, se comunica a través de la telepatía, tiene una escuela de comunicación animal donde te enseña a comunicarte eh, ahí, sí estamos en 30, donde te enseña a comunicarte con los animales, también hace sesiones para que tú puedas eh, preguntarle cosas sobre tus animales de casa y ella te responde con lo cual para mí descubrirla, descubrirla fue como dar por hecho que la magia existe. Hace años que estoy siguiéndola, ella está súper acostumbrada a los directos, el mío es este, es el, el segundo, y, y bueno, mmm, no la he visto nunca, en, en, en, en directo no, no nos hemos visto nunca, hemos hablado un poquito por chat, le planteé un poco las ganas que yo tenía de unir el mundo de las violencias y de la sanación de las violencias y de las mujeres que hemos sufrido violencia y que estamos en el camino de sanar, la necesidad de conectarnos otra vez con la naturaleza y con los animales. Cuando sufres una relación de abuso, de violencia, lo primero que pasa es que desconectas de ti misma. Lo segundo automáticamente es que desconectas del entorno, empezando por las cosas que más quieres, tus animales, en casa, tus seres queridos, tus hijos. Con lo cual, una de las maneras de volver a ti, que es muy difícil porque puedes estar en un laberinto donde no te encuentras y no sabes por dónde empezar, pero hay que volver a ti, es porque no empezar con los animales y con la gente que quieres y hacer el camino a la inversa. Qué mejor que hablar con ella para que nos explique de qué manera podemos, podemos comunicarnos con ella. Mariby, ¿puedes entrar? No sé si puedo entrar. Yo no sé si lo he hecho bien. Vale. Esperando a que Mariby entre. Bueno, qué mejor manera que, que, que empezar por lo que salió de nuestro corazón, que era lo que queríamos. Y aquí viene Mariby. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. A ver qué tal tengo la conexión, porque ahora mismo estaba acostándome, pero, pero parece que bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muy emocionada. Estaba contando cómo te descubrí lo importante que es para, para mí descubrir este tipo de magia que tú haces. Para mí es magia, para ti es muy habitual. Y, y la necesidad de, de unir estos dos mm, mundos tan parece tan separados, ¿verdad? Los animales mm. y las mujeres que han sufrido violencia. Eh, en realidad eh, no creo que nada de la naturaleza esté muy separado de las mujeres <ríe> y de lo femenino. Yo creo que es nuestra esencia tiene mucho que ver. Sí que es cierto que nosotras no nos acordamos y hemos olvidado esa perspectiva ¿no? de, lo que, de lo que representamos aquí en la Tierra, de lo que sostenemos. Pero la naturaleza y la mujer siempre, y, y a ver, y el ser humano obviamente, es parte de la naturaleza, pero en especial las mujeres y la naturaleza tenemos ahí una conexión muy fuerte que es parte de nuestra esencia y que, que yo creo que estamos recuperando, fíjate, poco a poco estamos recuperando, volviendo a darnos cuenta y volviendo, hay algo en nuestra sangre, algo ancestral que está tirando de nosotras. Y de la especie entera, entera, pero es que nosotras somos las primeras en dar estos pasos normalmente. Los pasos que vienen del espíritu, de la conexión espiritual, normalmente suele ser la mujer la que da los primeros pasos y luego el resto, sus hijos, sus parejas, sus maridos, sus, sus familias, les siguen poco a poco. Sí. Bueno, cabe decir que hay hombres muy conectados, que a veces a mí se me dice que cómo puede ser que, que solo trabaje con mujeres, hay hombres muy conectados. De hecho, hay un hombre que hizo un estudio sobre la relación que hay entre el hombre eh, que, que, que aplica maltrato a la violencia de género, con el hombre que tiene eh, habitualmente el maltrato animal. Y este anuncio, este, este artículo lo voy, a, lo voy a compartir porque me parece muy interesante ver la, la relación que puede haber entre, entre estas dos acciones. ¿no? Entre el maltrato, o sea, el hombre que maltrata y. No, no es que no te entendí. Y, y el, el, sí, el, el hombre que la violencia de género con el maltrato animal, la relación que hay. Ah, sí, bueno, yo creo que debe haber varias varias varias veces se ha relacionado. Y, y pues sí, interesante ver un estudio hecho así, serio, eh, ya hecho, es, es, es interesante para todos. Pero yo creo que es algo que de alguna manera todos intuimos también. En los 20 años sí. que llevo yo de comunicadora animal... Eh, ya, ya he visto la relación la relación es súper clara y no claro a veces hablamos de maltrato y, y pensamos en, en casos drásticos en, en, casos, en casos donde se llega a la violencia física en casos pero hay maltratos que te diría que están hasta hasta un punto aceptados Yo no sé es un poco fuerte decir esto pero sí o sea que Qué bueno, que si, que si lo comentas te dicen, hija, cómo eres, ¿sabes? Como que no, no se entienden como un maltrato. Y que ya tienen, desde el principio, se ve, se, está relacionado con la relación de esa persona con el animal. También, no, lo que no quiero, no quiero decir que, eh, a ver, no lo vamos a solo centrar en esto, pero... Suele ser siempre, suele ser, está, muy, está muy relacionado, o sea, cuando hay alguien, por ejemplo, esto lo hemos comentado, hablando de esto yo creo que, que ya lo hemos comentado, cuando alguien no puede aceptarte, por ejemplo, te juntas con una pareja y cuando una persona no puede, y tú, y tú vas con tus animales, por supuesto, con todo lo que eres, con tu familia, al final nuestros animales son familia. De hecho, en, en los trabajos energéticos del linaje familiar, el animal es, eh, viene a ser como eh, viene a ser como una rama que sale como igual que la de nuestros hijos, ¿no? Y le, nuestro árbol familiar o nuestro animal le afecta eh, como como a nuestros hijos. Entonces eh, son familia, ¿no? A muchos niveles son familia y y cuando te juntas con alguien que directamente no acepta a tu familia, algo está faltando ahí. Además, familia tan directa, nuestros animales están muy conectados a nosotros, son son lo más, son una extensión muy cercana a nosotros. Yo creo, realmente, yo obviamente eh, no tengo hijos, así que no te puedo decir exactamente la diferencia, pero es lo más parecido a los hijos. En cuanto a la conexión de, de intimidad que, que hay a nivel energético, em, emocional, con, con los animales. Que esto es algo que antes, bueno, y todavía está, estaba como. No se acepta decir esto, la gente no, hay mucha gente que, que no lo acepta, pero es que es una realidad. A nivel energético, el vínculo que tenemos con nuestros animales es muy estrecho, es muy directo, nos aporta un montón. Pero también es que les, esta, estas cosas siempre son en las dos direcciones. Entonces ya basta de, de pensar que mi animal me quiere mucho incondicionalmente, pero porque no se entera, mentiras, se enteran de todo, saben muy bien lo que hacen y toman sus elecciones, ¿no? Y luego, eh, y querer a un animal con, hasta un cierto punto... Eh, no está aceptado. O sea, sentir, decir mis animales son familia, hay quien lo, lo considera un poco de este loco, esta loca de los gatos, o esta loca de sus perros. o esta loca loco de los de... gatos. Sí, sí, sí. sí. sí ¿no? Ven con mamá, como ven con papá, dicen algunas. Efectivamente, a veces estaba que... un poco estímulo. Y, y no debería, porque es que realmente a nivel energético y a todos los niveles, eh, esa conexión es, es de lo más íntimo. Entonces, cuando hay alguien que rechaza esa parte de ti, eso ya es un mal comienzo. Uh -huh. es, eso ya es, un, es una gotita ahí que o estáis los dos, mmm, bueno, los dos, está la pareja, sobre todo, muy por la labor, de aprender a hacerle un hueco, que yo esto lo he visto infinidad de veces, cuando alguien que mm. se junta, alguien que no ama a los animales, que nunca le han gustado, que nunca ha tenido especial afinidad con los animales y se enamora de alguien que es un enamorado de los animales y se juntan. Da igual, hombre-mujer, me da igual, ¿eh? Porque da igual por un lado para el otro. Sí, si sí, hay amor sí. de verdad, si hay amor de verdad, esa persona abre. Se abre a los animales y acaba amándolos igual y al final es el, el, el que decía, bueno, pero eh, lo paseas tú. Y al final acaba paseándolos, él cuidándolos, ¿sabes? Él como tan implicado como el que más en todo esto. Porque uh -huh. además ya no lo hace, a lo mejor empezó para hacerlo por, por ti, por su pareja, pero luego ya lo hace por el amor que le sale a él no Porque, bueno, yo siento que cualquiera que conozca, vaya conociendo realmente el amor de un animal, pues sí, acaba, acaba conmovido por, por eso. ¿Cómo no? Bueno, yo no, yo no sé si te has encontrado... No, no, está, va por ahí, porque la idea es encontrar herramientas para detectar qué está pasando. Y uno de los primeros límites que hay que poner cuando conoces a alguien de cero que no acepta a tus animales es no. Y yo sé de mujeres que han, que han tenido que dar en adopción a sus animales porque empezaban a molestar en su vida y priorizaron a la pareja. Y luego, eh, ni gato, ni pareja, ni... Ni, ni nada, y, y, y se dan cuenta que han, han dado una parte de ellas y ahí hay una señal para empezar a ver. Además, son los casos yo, más lo que luego, yo lo que he visto es luego cómo, porque bueno, pues a lo mejor eh, efectivamente lo intentan, yo creo que ese intento pues es como, vale, me he enamorado de esta persona, pero esta persona me dice que gatos no. ¿Cómo voy yo a priorizar a mi gato? con respecto a una pareja, pero no es su corazón, es la percepción social lo que están, desde donde están mirando, no desde su corazón, ¿no? que lo entiendo perfectamente porque a quien no le pasa más de, un, más de una vez, ¿no? Pero, pero es la percepción social lo que está priorizando, no su propio corazón realmente, por, y no, por muy enamorado que estés, ¿sabes? Hay algo que ahí te dice, te tiene que escocer, porque tú amas a tu amor, claro. eh, porque amo a mis animales Y me llega alguien diciendo Que una, alguna vez ha llegado Diciéndome, no no acepto a tu, a tu animal Porque además no suele empezar así Sino, ah, tu animal fantástico Es luego, cuando hay confianza claro. Que empieza ya el límite ¿no? Es, esas rebajas Cuando empiezan esas rebajas <ríe> Hay que estar atento Porque la cosa claro, no va a ir claro. bien no va a ir bien y no va a ir bien. Y yo, yo me acuerdo una vez de comentárselo a alguien que me... que bueno, que daba uno de esos animales, vamos, una, un animal que amaba profundamente y lo daba en adopción pues porque sentía que pues, que esta persona con la que además llevaba un tiempo y que conocía al animal ¿eh? y había tratado con él y todo muy bien, pero de repente a la hora de irse a vivir juntos pues le puso las trabas, le dijo, mira pero es que no, decía que claro, que era alérgico, y era alérgico, no es que fuera mentira, ¿sabes? Era alérgico, pero claro, bueno, entonces, entre que lo de la alergia, mm, mm, al final ella acabó dando en adopción a este animal, al que la amaba profundamente, yo me acuerdo, y ella ya me decía, porque yo le decía, yo creo que, bueno, yo la avisé, le dije, yo creo que esto a lo mejor no es una buena idea, la cosa... Y al final ella me decía, bueno, pero tengo que vivirlo. Era una chica jovencita. Claro, entre eso, ¿qué, qué le voy a decir? ¿no? Bueno, pues al final no estaría en esta charla diciendo esto si, si en alguna vez hubiera visto que la cosa acababa bien, ¿no? Pero es que no es lo que yo he visto. Entonces, bueno, al final acabó separándose de la pareja y lo que, por supuesto, le había dolido desde el principio la separación de su animal... Pero me, lo que he visto es lo que cuesta perdonarse después. Claro, lo que cuesta claro, a la persona claro. perdonar el, el... Porque te has traicionado a ti y sientes que les has traicionado a ellos. Yo esto es lo que he visto, ¿no? Claro. Pero es Tomar necesario también... de golpe, ¿no? Claro, pero es necesario sanar. O sea, bueno, todos metemos la pata en nuestra vida alguna vez... Y eso, y son los animales los primeros que a mí me han dicho esto siempre, es, bueno, uno está en la vida para aprender y crecer. O sea, si no te puedes, si no puedes tomar conciencia de dónde has metido la pata, de qué cosas has hecho que no iban contigo, ¿sabes? Para no volverlas a hacer, entonces, ¿qué sentido tiene esto? No, no es, claro. si, si tomas, si tomas conciencia de, de, de que, bueno, esto lo hice, pero nunca más lo quiero volver a hacer, no va conmigo... ¿Vale? Más que nunca Bien. debí hacerlo No es eso, no es eso Claro que debiste hacerlo, como esta chica me decía Lo tenía que haber vivido, no, que vivir Esta chica ya no la vuelven a hacer pasar por lo mismo ¿Sabes? Seguro. Entonces, ella necesitó Vivirlo, a partir de ahora Ha crecido, es una persona que, que de todo eso ha sacado Algo positivo, se conoce más Sabe más cuáles son Sus límites y sabe más Tiene más claro cómo se quiere mover ...en cierto aspecto por la claro. vida, ...que de hecho lo está haciendo maravillosamente... ¿no? Eh, ...entonces... Eh, ...hay que sanar esa culpa... ...que queda... ...porque es todavía... ...un resto de esa violencia... ...que, que no hay que permitir... ...los animales... Te, ...te lo digo por lo que les conozco de tantas conexiones... ...los animales no querrían... ...que nos siguiéramos culpando... ...sabes, querrían que creciéramos... ...aprendiéramos... Y ya el siguiente animal que adoptas o con el que convives o con tal, ya ahí equipo a muerte. ¿Sabes? Eso es lo que a, a tu animal, a que, al que diste en adopción, eh, le haría sentir que sirvió para algo. ¿Sabes? Lo que viviste. Uh -huh. Uh -huh. Sentirnos culpa es todavía no haberse repuesto del todo. Entonces hay que poner ahí el foco claro. para sanar eso también. Uh -huh. Sanar la culpa. Y luego las mujeres que todavía están con sus animales porque no han pasado esa línea roja. Pero sí que es verdad que cuando te desconectas de ti, desconectas y eres como un autómata y los cuida, los atiendes, los llevas al veterinario, están bien atendidos, pero ya no te conectas con ellos. Y allí, ahí hay también otro camino de sanación. Porque al darte cuenta que no estás comunicándote a nivel emocional con ellos, te puede ayudar también a hacerlo de nuevo, si ves que estás como desnonada ¿no? en el momento que acaba de terminar una relación o que estás en el proceso de terminarla, allí podríamos también usar de manera positiva esa conexión para reconectarnos con nosotras, eso es lo que a mí me gustaría que nos dieras alguna, alguna pequeña herramienta sin, sin, sin dañarlos y sin usarlos como herramientas, teniendo en cuenta que el ser humano lo ha hecho tanto y tan mal, ¿no? de usar al animal como cosas. Sí, no, eh, me encanta que, que, que hagas ese inciso, porque efectivamente lo que estamos hablando aquí no es de usar al animal para sanar las violencias, sino de, la, de cómo la relación con el animal el escuchar al animal y el sostener ese vínculo sano con el animal nos sana a nosotros, <ríe> es más bien eso. Pero nos sana porque es sanador, no porque el animal te esté haciendo ese servicio, no porque estés usándolo o se esté prestando a que lo uses. Muchas veces se dice que los animales nos aman incondicionalmente y parece que hagan cosas por nosotros, como por ejemplo... Eh, bueno, sabemos que estamos muy conectados y que a veces la enfermedad que pueda tener el animal tiene que ver con, con, lo que, con cómo yo muevo la energía también. Pero yo esto tengo vídeos y vídeos, tú lo habrás escuchado diciendo una y otra vez, porque se dice: es por amor incondicional, ellos absorben nuestra enfermedad. No, no funciona así, no absorben nuestra, nuestra enfermedad. Ocurre que todo está conectado y hay quienes son más transmutadores y quienes menos entonces con quien tienes un vínculo de afinidad quiere decir pon, por ejemplo ponte que yo tuviera una carencia de energía de madre en mí pues por lo que sea mi madre no tuvo eh, no pudo darme de, de mamá yo que sé la perdí demasiado joven lo que sea y tu animal resulta que tiene ese mismo problema y os habéis juntado un poco por esa afinidad que vosotros no lo sabéis, pero la energía que es sabia, ¿no? Nos va juntando siempre por alguna razón y compartís eso. Entonces, todo lo que vibre en mí con respecto a eso, se va a mover en él. Eh, pues porque son mucho más, están mucho más eh, sensibles, perce eh, sí, permeables a la energía. Y al revés, también. Al revés también. Ocurre que nosotros somos más mazacote, nos cuesta más movernos, fluir con la energía, estamos más en la mente y la mente muchas veces pasa por encima de, de, de cómo se mueve la energía, porque como no la nota, no siente la energía, pues rocata. Si yo veo que de aquí, tengo que ir de aquí a ahí y no soy capaz de darme cuenta que hay flujos energéticos en el medio que me dicen que vaya haciendo así, yo voy ras. Claro, tu animal se te queda así mirando como, pero ¿qué hace? ¿No? Pero tú no te enteras porque no estás sintiéndolo y, y vas así, ¿no? Con esos ojos. Claro, pero ellos... Pero cada vez somos más sensibles, porque eso está cambiando también. Cada vez somos más sensibles, cada vez nos vamos dando más cuenta que, oye, como mi animal lo hace, pues a lo mejor es como yo siento hacerlo también, ¿no? Y, y vamos aprendiendo poco a poco de, de ellos esto también. Eh, estamos cambiando, estamos aumentando nuestra eh, sensibilidad. Es parte de nuestra evolución. Otra, otra de las cosas que a mí me han explicado ellos, es parte de nuestra evolución, cómo está cambiando nuestra sensibilidad. Y esto va muy deprisa, además. Pero, bueno, a lo que iba, ellos no están ahí y por amor incondicional cogen nuestra enfermedad y la transmutan ellos. No, que va. La energía se mueve así. La energía siempre busca expresarse. Siempre va a buscar expresarse. Entonces, todas aquellas cosas que yo no gestiono y o no expreso o no transmuto, va a buscar por dónde. ¿Y quiénes suelen ser los más, los más permeables? Pues mira, las mujeres son por biología energética, ¿eh? no, por nada, no por otra cosa. Por biología energética, por anatomía energética, perdón, eh, las mujeres somos las, las que más se mueven desde el sentir, estoy generalizando, ¿vale? Eh, pero por anatomía energética así es. Los niños aún más, mucho más, más en su corazón, en el sentir constante, menos en la mente y con menos eh, ideas preconcebidas, y menos historias que te sacan del presente y del sentir, ¿no? Y los animales. Entonces, y lo vemos, ¿no? El día que estás nervioso, pero no te lo puedes permitir, porque ponte que tienes que llegar al trabajo a la hora porque tienes una reunión, pero antes tienes que dejar al niño eh, estupendamente vestido y con su comida preparada y con todo esto en el colegio a la hora y antes tienes... Y bueno, y ese día tú estás nervioso, pero no te puedes permitir el estoy nervioso, ¿no? Así que estás ahí siendo eficaz. Y ese día justo el niño y el gato se suben por las paredes. Y tú como, justo uh -huh. se, tendrían que, pues, se tendrían que poner así. ¿no? Y, y es que sí, porque en realidad lo que están haciendo es canalizar lo que tú no te estás permitiendo canalizar. Si tú claro. estuvieras gestionando más, si supiéramos cómo gestionar la emoción desde la, la energía que es, fluiría de otra manera el tema. Entonces, cuando las enfermedades, pasa eso, Ellos tenemos esos vínculos de afinidad, eh, ellos suelen ser los que transmutan más, pero no es porque nos quieran y, venga, va, que le voy a hacer este favor, no. Y además, esto nos encanta escucharlo, es, bueno, termino la frase, es porque, es porque la energía funciona así y porque la anatomía energética de unos y otros funciona así, pero lo podemos revertir. Y yo tengo un montón de, de bueno, llámalo clientes de gente que de, en las sesiones, al hablar el animal y explicar lo que le pasa, la persona ponerse seria en cómo transmutar eso cuando estaba en su mano, no siempre lo está, pero cuando estaba en su mano y, y transmutar y cambiar el, el tema y el animal, salir para adelante fenomenal cuando nadie daba un duro ya porque lo consiguiera y, y, y, y resolver ahí un problema que al final lo resuelven los dos encima, es que eso que ganas, ¿no? O sea que eso se puede hacer, se puede hacer perfectamente. No es... Y además nos encanta escuchar que nuestros animales por amor incondicional eh, lo hacen todo, ¿vale? Y hasta, hasta pues eso, hasta toman nuestras enfermedades y todo eso. Pero, ¿y si escucháramos? Y este es, este es el lugar perfecto para decir esto además. ¿Y si escucháramos que la mujer por amor incondicional... Toma todas las bloqueos emocionales, toda la energía no transmutada de su pareja, de su hombre, ¿vale? Y, y las transmuta. Eso ya no nos parecería tan digno, ¿verdad? No, no, no eso es como... No fastidias. Yo, yo le quiero mucho, pero a ver, o sea... <risa> ¿No? Es, eso ya... Pues es exactamente lo mismo con los animales. Y es cierto, la mujer tiene más capacidad de transmutar energéticamente. Por eso hay veces... Por eso se supone que nosotras somos menos, somos más emocionales que, que lo somos. O sea, nos movemos más desde el flujo energético. Y por eso sí que es cierto que hay veces que es como, pero ¿y ahora qué te pasa? Pues no lo sé, pero me pasa. ¿No? ¿Por qué? Sí, pues sí, porque hay veces... La típica histeria que... de las brujas, vamos total, pero es que sí, es cierto, sí. hay veces que lo que estás sintiendo no sale de ti, sino que lo estás sintiendo a tu alrededor, aunque no lo sepas identificar. Y, y no sabes de dónde viene exactamente, que podríamos llegar a saberlo perfectamente, pero no lo sabes, ni importa realmente, pero bueno, en ese momento lo tienes como que gestionar tú, ¿no? Entonces pues estás claro. intentándolo. ¿Mm? Y por sí, eso sí, sí, es sí. esa... Ese, y, de, ¿Y ahora qué te pasa? pasa? Pues chico, la energía. Yo tengo un montón de amigos con los que hablo y me dicen, es que las mujeres, cariño con mucho respeto, estáis un poco locas. Porque somos imprevisibles y sí que tenemos esta locura de, de carga energética de explotar, que dices tú, ¿no? De, de, de bueno, llega un momento que, que, que petas. Pero... Yo creo, a ver, no me he metido mucho en eso porque, bueno, yo me, enfoco, me he enfocado mucho en lo de los animales, aunque probablemente cada vez más, porque lo pide todo, ya estamos en ese punto, vaya, vaya también por ahí. Pero yo creo que eso es, a ver, sé que es por eso, porque nosotras somos mucho más permeables a energías. Ya te digo, no es porque seamos malistas. listas ni más sensibles en un plano de nos ha tocado, sino por la anatomía energética que tenemos y la conexión fuerte a la Tierra que tenemos, tenemos más capacidad de transmutar, ¿vale? El hombre uh -huh. es más, tiene más conexión con el cielo. Entonces, por ejemplo, en las culturas ancestrales, los egipcios, sin ir más lejos, ¿no? Ves al faraón con esas espaldas anchas, eh, la cinturita estrecha, una flecha hacia la Tierra, ¿verdad? Y la faraona... Caderas anchas, los hombros más estrechos, una flecha hacia el cielo. Y si te fijas, antes te decía, las mujeres somos las primeras en conectar con lo espiritual, normalmente. ¿Por uh -huh. qué es? Porque nosotras estamos, nuestra energía mira al cielo. Nosotras uh -huh. somos de adorar al dios, y ellos son de adorar a la diosa. Ellos son los de Queda yurano, ¿no? que estaban pegados. Mm. Ellos son los que, los del detalle, lo de lo práctico, lo de al final, ellos de repente son los de fijarse y buscar los pies en la tierra. Nosotras tenemos esa raíz fuerte de nacimiento y lo, podemos permitirnos mirar al cielo sin volarnos. Hombre, nuestras raíces hoy en día están como están, pero, pero energéticamente tenemos esa capacidad, ¿no? No es casualidad eso de las caderas anchas, no es casual. Nuestra energía puede ser, cuando conectamos bien con nuestro cuerpo, que es nuestra tierrita, y nuestro, cuer nuestro cuerpo siempre va a estar muy bien con conectado con la tierra, si nosotros conectamos con nuestro cuerpo, estamos ahí súper enraizadas, lo que nos da la posibilidad de volar muy alto, sin desaparecer, de sin, sin quedarnos ahí en un limbo, ¿no? Cuanto más enraizado estás, más conexión puedes tener. ¿no? Y ellos, pues, en general, que estamos generalizando, obviamente, pero su sí, energía sí. es más, viene del cielo y mira hacia, hacia la tierra. Entonces, bueno, tiene, una cosa, tiene su sentido. Para las mujeres, para las mujeres que nos pueden estar mirando y que están en un momento de sanación, de una violencia, y necesitan algún tipo de herramienta para poder conectar con sus animales y sanar, ¿tú nos podrías dar algún ejercicio, algo para poder decir, Buah, pues si tengo a mi gato aquí al lado, tengo a mi perro tengo la naturaleza Bueno, si tienes la naturaleza <risa> y tienes a tu perro y a ¿Qué tu no gato es muy a habitual. Perros y gatos yo creo que son eh, dos especies que tienen un un contrato especial con el ser humano. Eh, es, es mi sensación, siempre lo he sentido así. No, esto no me lo han contado ellos, no, nunca jamás lo he preguntado, tampoco lo doy por hecho porque lo siento, ahí lo, lo veo. ¿no? Eh, ellos son como dos especies que por otro lado son... Bueno, ya, ya nos pondríamos... no Esto no lo voy a decir porque nos vamos a ir por otro lado, pero... Eh, yo siento que tienen un contrato especial Con el ser humano Y con la naturaleza Para ayudar al ser humano en estos momentos A reconectar Y en estos momentos, en, en toda esta etapa De desconexión Estamos en el momento de mayor desconexión De la naturaleza y de nuestra propia naturaleza Del ser humano Pero esto está estamos ya en ese punto En el que la cosa se da la vuelta Por mucho que vaya a parecer en estos próximos años Que no, pero sí O sea, Va a parecer que no porque hay una, los cambios siempre son así. no de Parece que vas y luego resulta que vienes. <risa> no Pero ya, eso ya está terminando porque está cambiando nuestra manera de percibir. Pero este, tie, esta, este tiempo que hemos estado desarrollando la sabiduría del tercer chakra, sobre todo, así lo explican los animales, que no estábamos tan conectados con el sentir que es lo que nos recuerda, es desde donde experimentados, que experimentamos que todo está conectado y que somos uno con, con todo. Eh, es, eh, ay. Eh, en esta época, perros y gatos son la especie que han estado siempre cerca de nosotros, por muy duro que hayamos hecho este, este mundo en el que vivimos para... Seres sintientes, porque hemos creado un mundo muy duro para seres sintientes, porque lo hemos creado desde la mente y no desde el sentir. Entonces hay cosas y ahora nos estamos dando cuenta, según recuperamos nuestra sensibilidad, que dices, no, esto yo no... es demasiado duro para mí, ¿no? Pues imagínate todos los demás seres sintientes, ¿no? Que ni siquiera estaban ahí, como tú. Pero ellos han sido ese puente que no nos ha dejado, ha estado siempre presente y no nos ha dejado nunca desconectar del todo de, de la naturaleza ha estado ahí como acompañándonos incluso cuando no éramos y seguimos sin muchas veces capaces de verlos, pero ellos ahí están y solo con su presencia ya, ya cambian cosas, ya, ya solo su presencia ya cambia cosas si estás, si estás desconectada, bueno, probablemente cuando estás desconectado es porque estás muy en la mente. ¿Vale? Por el dolor, por lo que sea, estás muy en la mente. Entonces, solo con su presencia, solo estar ratos al lado, en silencio. Intentar estar en silencio por lo menos. Sintiendo tu cuerpo y sintiendo su presencia. ¿Vale? o acariciándole, si no puedes parar la mente porque estás todavía con, muy ahí, pues acariciándole y si no se deja acariciar, porque también puede ser que si tú estás muy agitado el animal ponga un poco de, de, de distancia porque a veces es demasiado para tra que transmutar también para él, eh, solo, solo el verles, solo mirarles, vale, ya te conecta con otra cosa, te trae al presente y en el presente es donde conectamos con nuestro ser aunque sea un instante y tu mente no le vea al punto, porque la mente a todo esto le cuesta entenderlo, porque es más de sentirse y la mente no siente entonces cuando, como no siente es como, pero ¿cuál es el punto? ¿cuál es el punto? Y no hay un punto mental, es un punto que tiene que ver más con el sentir y todo lo que, lo que ocurre cuando uno se, se centra en, en sentir, ¿no? entonces simplemente estar con tu animal, pasar un ratito tú con tu animal, o pasar un ratito mirándole hacer, o jugar con él un rato, por ejemplo algo que sepas que le gusta, con las cintas estas de colores con los gatos o salir si es un perro, yo te diría y vas todos los días a pasear con él, eso es una terapia que nos hacen nuestros, nuestros perros que es tremendo, sacarnos a pasear todos los días, entonces no te pierdas los paseos, no dejes que los haga otro, hazlos tú y no los hagas colgada del móvil Hazlos sí. mirando a tu animal y dejándole dejándole que huela esto, que mire lo otro. Eh, no te digo que te tengas que estar dos horas esperando a que huela no sé qué, tú, eh, pero que haya una negociación y déjale sus ritmos, obsérvale, déjate llevar por él, porque él sí está conectado. Entonces, si te dejas llevar por sus ritmos y sus maneras, te va a conectar, te va a conectar. Entonces, como decimos, no es nada que tengas que hacer con el animal o hacer que el animal haga por ti. Es solo tú te paras, te pones a observarle y escucharle a ese nivel, que no hace falta tener telepatía para escuchar, hay otros niveles de escucha. Y, y eso ya, solo eso, te va a reconectar y te va a sanar un montón. So, veo proteger, a alguien que dice que, que no, no. Perdona, veo a alguien que dice que no os escuchamos. Ah, oh, vaya. A ver si no, no, no se ha quedado nada de sonido, ¿te imaginas? No, veo, no. <risa> Oye, <risa> ahora que hablamos ya, de la comunicación, no creo porque hay 74 personas <risa> mirando, con lo cual algo deben oír. <risa> a ver, que alguien diga algo. Hello. Si alguien nos no se escucha, que diga ahora, Sí, sí que se escucha. Bueno, menos mal. Clara, vale, vale, vale, se escucha bien, menos mal. Wow, pues para toda la gente que, que, que, no, que, que no sabe nada de, de tu trabajo. Y claro, yo cuando digo he dicho a la gente que iba a hablar contigo, alguien que hace comunicación con, con, con animales, pero que hace telepatía, la gente me decía, hostia, qué... qué, qué Qué interesante, qué apasionante y, y, y cómo es eso. Yo me acuerdo de una vez que tú dijiste, yo al principio, la gente me decía que no, a la gente te decía a ti que no dijeras que hacías telepatía, ¿no? Sino que dijeras que hacías comunicación. Y tú dijiste, pero es que yo hago telepatía, con lo cual no lo puedo llamar de otra manera, ¿no? Entonces tú escuchas sus voces. ¿Nos podrías contar un poquitito? La telepatía, se puede llegar a, a escuchar la voz, pero no es necesario. La telepatía es más holístico que eso. Tele, bueno, fíjate, o sea, el término, la palabra es griega, de griego antiguo viene. O sea, la telepatía era algo que todo la gente sabía que se podía conseguir y que estaba ahí. Significa tele, significa que quiere decir al, a lo lejos, y patía, que viene de sentir al otro. Es como sentir al otro a lo lejos. Y es desde el sentir. Bueno, pues, fíjate, todo lo que te he dicho viene habla de, de una vuelta al sentir. Por, y entonces, todo esto lo he aprendido desde esa conexión telepática con otras especies, ¿no? Eh, y es eso, sentir al otro a lo lejos. Claro, cuando traduzco esto, ya hay quien dice, ¡ah, bueno! vale Pero es que sentir al otro a lo lejos es algo súper holístico. Es cierto que hay veces que parece que escuchas y que escuchas voces la primera vez yo no sé si sabes la historia no la del león y la ballena luego que el, el león la pr el primer animal con el que yo hice telepatía fue así de repente yo no me lo esperaba fue un león en un viaje por África y yo ahí escuché un y tú quién eres que dije, tú, vale, eres? me he vuelto loca <risa> la hemos liado la hemos liado estoy perdida no <risa> y más lejos de casa Sí, sí, fue como será África. <ríe> ¡Qué comido! ¡Qué comido que me ha vuelto loca! <ríe> pero bueno, ¿Y tú luego eres? con la ballena fue un poco distinta. Con la ballena, aunque sí entendía las palabras, pero ya no fue esa sensación de voz. Que no era una voz fuera, sino dentro, pero que no era mía. Ese era el rollo, eso con el, con el león. Pero la ballena era, sentía, la, porque la, la, en la telepatía al final lo que es es un intercambio energético. Y, en ese, y en to, allí donde hay energía hay información. Entonces, es, además, no es yo me meto en tu energía y leo tu energía, no. Es un diálogo como el que estamos teniendo tú y yo. Yo te envío y tú si quieres me envías de vuelta. Pero no es nada invasivo, al revés. De hecho, hay un montón de cosas que nosotros hacemos hoy en día con la energía, que es muy de meterse en el otro y ver... Que eso con los animales es muy agresivo eso según vayamos aprendiendo a manejar mejor la energía, eso vamos a dejarlo de lado poco a poco, pasa que todavía estamos diciendo ¡guau! pero si existe la energía, ¿no? y estamos ahí como <risa> como locos, pero poco a poco iremos utilizando el tema como los animales ya, ya lo hacen y entonces hay veces que te parece que escuchas eh, hay veces que te parece que se dibujan las imágenes que, que te cuentan una historia, como una peli ¿no? No, no delante de ti, pero sí en tu interior, ¿no? Hay veces que es como que lo sabes y no sabes muy bien de dónde viene, pero notas esa energía distinta, ¿no? Pero lo sabes, no sabes ni por dónde te ha llegado, notas que hay algo distinto, pero lo sabes. Y lo que siempre hay en la telepatía, pues esto de es sentir al otro a lo lejos, son sensaciones, y a veces son sensaciones físicas, pues, tú, pues hay veces que es, pero le preguntas a un animal cómo te sientes y lo que te enseña realmente son las sensaciones que tiene en su cuerpo. Normalmente eso va acompañado con más cosas y así es como tienes una idea mucho más clara y global de lo que es. no Pero sensaciones directas. Me acuerdo de un curso en el que la persona estaba empeñada en que no recibía nada me habló con un gatito pequeñito y era como, no he conectado. No he conectado, no he conectado No, no, no, no pilló nada, no pilló nada Y no paraba de rascarse la oreja Y yo que le veía y le había tenido ahí Y no se había rascado la oreja en todo lo que iba de curso Le digo, ¿qué te pasa en la oreja? digo No, que me ha venido así como un picor Y la persona del gatito sí, Estaba ahí como Súper nerviosa queriendo decir Y cuando ya le digo, ¿qué le puedes decir? Y me dice, pues es que el gatito de Ayer descubrimos, tiene hongos En esa oreja, justo detrás de la oreja Tiene honguitos y tal, o sea, y luego después claro. de la conexión A la persona se le pasó ese picor no Pues eso es telepatía También Sigue claro. siendo sentir al otro El otro te hace llegar el mensaje Estoy sintiéndole no lo que, lo que el otro me hace llegar por otro lado Estoy sintiéndole pero no me estoy metiendo en él ¿Vale? Estoy dejando que Él me deje sentir Lo que, lo que es Y de las experiencias Estas espectaculares que se tienen con la telepatía Que es ¡Qué maravilla! Esto es, es que es, es, es una pena que la hayamos perdido y va a ser la bomba volver a esto. Porque me acuerdo una vez, haciendo era, era un curso de animal de poder. Y habíamos hecho un círculo, yo estaba con el tambor dirigiendo el círculo, tal para, con nuestro animal de poder, paramos y había un águila encima de nosotros. Yo la había visto, que estaba como dando vueltas encima de nosotros. Yo estaba lo que estaba y cuando paramos... De repente, me acuerdo de sentir y pensar, qué gusto el aire en las plumas. Y claro, de repente decir, que yo no tengo plumas. ¿no? Pero es que lo sentí tan claro, tan vivido. Fue maravilloso. O gente, ¿no? Mi hermana mismo me acuerdo también. Mi hermana en principio no le gustan mucho los animales, o no le gustaban. Y poco a poco se ha ido abriendo y... Y bueno, se ha apagado sus lloreras en los cursos. <risa> También como recuperando, diciendo, Joder, lo que me estaba perdiendo, ¿no? Y con la conexión con, con los animales. Y me acuerdo de una vez que por un secarral lleno de cardos, ¿eh? Y ella andando descalza, despacito, y con una cara de. Mmm". Y es que estaba con, hablando con un gato que le estaba enseñando el gato lo, cómo era sentir el césped del jardín en el que, en el que estaba el césped húmedo en las almohadillas o sea, claro ella iba por el secarral y lo que sentía eran almohadillas húmedas sobre el césped ¿no? cosas, y estas experiencias sería, sería como sería como, sí, como, como el máximo de la empatía ¿no? es como, como un lenguaje de empatía absoluto ¿no? o sea, no solo es empático, sino que es vivencial la empatía vivencial a través de él Claro, pero para eso, la empatía, ¿qué le pasa? La empatía es como el principio, pero no, no podemos nos, con la empatía no llegamos a eso porque en la empatía no hay silencio. En la empatía yo te siento a ti y empiezo a resonar con lo que tú sientes. Esto nos pide que vayamos más allá. Es yo te siento así a ti, pero en silencio. Te escucho, escucho todo esto todo que me envías, pero en silencio, sin resonar. Porque si empiezo a resonar, ahí estoy imponiendo yo ya lo mío. ¿Me explico? Claro. Y ya se está perdiendo sí, sí, sí. tu mensaje. La empatía nos wow. impide profundizar en la telepatía. Es como un buen principio, pero luego hay que, hay que ir más allá. Uh -huh. Pero bueno, es un mundo apasionante. Apasionante. Sí. Los animales no, de poder este club, me parecen increíbles. Pues mira, para sanar, en cuanto a sanación de, por ejemplo, de, de. Para volver a conectar con uno mismo. ¿Sabes? Cuando te has desconectado de ti mismo, yo creo que son lo mejor del mundo. Son guías espirituales sí. que nos ponen la tierra. Eh, son los mayores protectores que yo conozco, que tengamos, porque lo que hacen, una de las cosas que hacen es darnos mucha raíz. Nos dan mucha raíz, nos ponen en presente y eso nos da discernimiento. El discernimiento viene más desde el sentir, ¿sabes? No es tanto de, es lógico o no es lógico, no es razonable o no, no, no. Porque razonable pueden ser 10.000 ideas cada una distinta sobre la misma cosa y todas muy razonables, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo discernes? El discernimiento está en el sentir, en realidad. Es sintiendo como yo sé si tú, por muy muy amable que esté siendo conmigo, muy tal, tal, tal, tal, ¿hay feeling realmente o no? ¿Sabes? ¿Realmente siento que sí o siento que no? Lo que no quiere decir que sea ni buena ni mala persona, pero es por aquí sí o por ahí no. ¿No? Todo esto y, y eso con personas, con situaciones, con, con, con elegir un camino, <ríe> con todo en realidad. Pero claro, nosotros esa capacidad de sentir la hemos perdido porque está llena de ruidos, ruidos de ideas, de emociones bloqueadas, de tal... Entonces, mientras vamos limpiando eso y vamos desarrollando el discernimiento, eh, los animales de poder nos, son unos guías estupendos, nos dan, nos dan ese enraizamiento y además, cuando aprendes a, re, a ya no Porque no es solo saber que, ya, mi animal de poder es un tigre. Ah, fenomenal, pues qué bien. Voy a ver cómo se comportan los tigres y yo era el tigre de vez en cuando a ver, eso da pistas pero no va por ahí del todo tú puedes, el animal de poder es un ser espiritual, no es un concepto es un ser que existe de verdad, es como un ángel, pero los ángeles te los pone el cielo, los animales de poder son los, los, la, los que te pone la tierra, ¿no? para acompañarte aquí solo no estamos nunca y, y, y ellos es, además, ponte que es el tigre como hemos dicho, no son los tigres, es un tigre en concreto que no está encarnado, pero que, que es un ser, un espíritu que está es cercano y afín a ti por una serie de cosas que te, que te va a ir mostrando y, y que está ahí para ayudarte y ser tu guía y tu protector durante esta vida, ¿no? Entonces, imagínate el, la fuerza que eso nos da y, y lo que nos conecta a la Tierra y a, y a nuestro ser. Son... yo otra, ¿Tienen, tienen como... otra manera los ayudan. Sí, la sensación que tienes es de que como que vienen a rescatarte, ya no te sientes tan sola y al mismo tiempo le dan otra vez un toque de magia a la vida. Y a, y a veces el mensaje que te puede dar no solo el águila y el lobo, una mosca. O sea, de repente entra una mosca en tu casa y ahí hay un mensaje brutal. Yo, yo estas cosas, la libélula que siempre entra en tu casa en verano esa misma libélula o de la misma especie que entra, esa mosca negra gigante que. Todos estos mensajitos que te dicen, ¿no? Yo lo he aprendido escuchándote, ¿eh? por ejemplo, la mosca me dice que tenga perspectiva amplia. Bueno, es una información para mi día o para el momento en el que estoy, que digo, bienvenida es, ¿no? Ese animal que se cruza en tu camino y te sorprende de manera espectacular o, o sorpresiva andando por la montaña, ¡pum! ha venido a decirte algo, ¿no? Ese, fíjate, ese... Antes incluso de la telepatía está el lenguaje, el lenguaje cósmico, que yo le, le llamo, que es el lenguaje de la existencia, ¿no? Ya solo la presencia de ese animal, pasar ese animal, cruzarse contigo en ese momento, ya te está diciendo algo, ¿no? Y en los animales viene con mucha fuerza, por eso hay las, las culturas ancestrales más conectadas con la tierra son muy de escuchar estos mensajes. Hace dos años que conocí a los Kogi, y lo he dicho muchas veces, pero es que estoy fascinada con ellos. Eh, los Kogi, que son una, una tribu, bueno, una, sí, una etnia de Colombia. Que, que vive en la, en la Sierra de Santa Marta, hasta hace nada, ellos eran un sitio cerrado donde no entraba nadie, ni ellos salían, y ya, hace poco ya han empezado a relacionarse un poco más, pero lo justo, y que así sea, y que así siga, <ríe> eh, porque sí. guardan una, una, una sabiduría maravillosa. Y eh, nos contaban como ellos, hay un donde ellos viven hay un pájaro que tiene dos tipos de canto. No, no sé muy bien, pero era como una vez una, un canto es de un ¿no? y el otro canto es de no y ellos uh -huh. interpretan que uno de ellos es para decir bien, vas bien y el otro es para decir oh, oh, oh, oh, oh, oh. entonces cuando lo oyen miran qué estaban diciendo o en qué estaban pensando porque lo que sea que han dicho o pensado eh, hay que ir por ahí o mejor no ¿no? Y lo siguen al pie de la letra Y esta gente Yo les he visto sanar Con un algodoncito y agua y así en la distancia O sea, una sanación cuántica De aquí te espero vale eh, Tienen una tecnología espiritual muy, muy, muy, muy fuerte Pues bueno, pues porque todos los que están Muy conectados a la Tierra Desarrollan eso Y, y mira Y estos son Parte de sus, de sus señales, ¿no? No es superstición, es sabiduría. <risa> sabiduría ancestral, claro. sabiduría de la tierra. <risa> nos hemos reído mucho nosotros cuando hemos descubierto estas, estas culturas de estos hábitos, eh, nos hemos reído un montón y ahora estamos desconectadísimos y, y este tipo de, de, de mensajes hace que empieces incluso a creer en ti porque ya no solo es un animal que hace un ruido, sino es que tú crees en que estás conectado con todo y que si hay ese ruido, pues significa una cosa, significa otra. Efectivamente, tú sientes que estás que estás conectado uno con todo. Mira, una, lo voy a contar porque se fue tan bonito, pero precisamente después del taller del lenguaje cósmico, que es donde hablábamos, donde hemos ido desarrollando un poco todo esto, eh, hace nada y con la nevada una de, pusimos en común una serie de cosas y una de las chicas había tenido una experiencia maravillosa. Estaba en Madrid, con la supernevada nevada que ha caído en Madrid y en su jardín, pues pues tremendos, bueno, pues no sé cuánto, pero muchísima nieve y tenía ahí sus plantas que quiere que, ay, Dios mío, se va a cargar las plantas de la nieve y tal. Y como a las 4 de la mañana, ahí trasnochada, no puede ser, y salió con un palo o una escoba a darle a la nieve para quitar la nieve de tal. Y según le estaba dando ahí como loca, de repente dice que vino un viento, dice, estaba todo en calma, todo en silencio, y de repente vino un viento así como, que me paró en seco y fue como... Me está diciendo el viento que pare ¿Sabes? El viento me está diciendo sí. Quieta, ¿sabes? ¿Dónde vas, no? ¿Quién eres? Y se quedó así quieta claro. Y ahí empezó a darse cuenta De que oía Bajito, pero dentro de la planta Píos, píos de pajaritos ¿Sabes? Era como Donde ella estaba dando, ella no había caído Pero ahí se estaban refugiando un montón de pajaritos Al quitar la nieve y darle Estaba asustándoles y quitándoles el refugio Entonces claro. el viento vino y la paró Eco, ¿no? Y esa, esa sensación de, bueno, no es una sensación, es ese saber que la existencia todo vela por, por todo y que, que, que te habla, que te puede ayudar a dejar de meter la pata, como estaba haciéndolo ella, ¿no? A cambiar tu perspectiva, bueno, que te acompaña, eso eso es maravilloso y yo creo que es además fundamental. Nos reconecta con la vida. Nos reconecta con la vida, que es para lo que hemos venido, para vivir conectados. Para aprender a hacerlo, sí. Yo que estoy a menudo con mujeres que están sufriendo momentos complejos donde todo esto les puede resonar a muy complicado de hacer, creo que les va a ayudar un montón a pararse. A veces las soluciones sencillas, ¿verdad? Pueden dar grande remedio para darte a pensar que no hay que pensar que simplemente tomarte un respiro mirando y darte cuenta que, que la vida te habla y tus animales y te habla y, y te, si tienes hay, una, hay un, una cosa maravillosa de los que tenemos animales, a veces aprendemos a amarnos a través de los de la mirada de amor de nuestro animal es como que sí. yo creo que nos pasa a muchos de los que tenemos animales eh, estamos bueno por lo que sea nos hemos desconectado de alguna manera de ese amor propio de ese amor con nosotros, por nosotros mismos y de repente llega un animal a tu vida y ves que te ama que te mira con esa carita de ser lo mejor que se ha inventado, ¿sabes? Que te lo perdona todo, que te entiende todo y entonces te va abriendo el corazón y tú te das cuenta de que tú también sabes amar así porque se lo devuelves. <risa> también empiezas a amarle así y como es eso ya, ya eso a mí me parece un regalazo de las relaciones entre especies, el conectar con ese amor incondicional que le llamamos, ¿no? Pero es ese amor de alguien que te está viendo porque... El problema es que aquí mucha gente piensa que les quieren porque no se dan cuenta de las cosas. Pero yo que llevo 20 años hablando con animales, te digo, se dan cuenta de todo. Saben cosas de ti que ni tú sabes. Y a pesar de todo, te ponen, tienen esa mirada y te aman profundamente y están por ti. Y yo he visto animales bueno, y están, están por ti a muerte. Así lo digo, ¿no? ¿Por qué? Por amor. Pero por amor y porque ellos saben amar así. Y eso consigue que se abra nuestro corazón y empezamos nosotros a amarles a ellos así y el siguiente paso es darnos cuenta que soy digno de ser amado así, ¿sabes? Soy capaz de amar así y me puedo amar a mí así también. ¿no? Y cuando ya hacemos ese, ese triple, triple voltereta, ya, sí. ya estamos ahí listos para todo. Es, import es importante el último punto, porque sí que veo a gente muy entregada con sus animales y no tanto con ellas mismas. Y ese, ese, ese punto del que hablas para cerrar el ciclo creo que es súper importante incluso para que detecten hasta qué punto les hace, les hace falta quizás, ¿vale? Porque cada persona es un mundo y tiene derecho a darse cuenta o no, pero lo interesante que podría ser darse cuenta de, de ese último clic, ¿no? Que, que sí. igual que amas a un animal y notas que él te ama a ti, lo puedes hacer contigo misma. Y ahí ya es... ¡pua! Es que de hecho es lo que los animales nos piden muchas veces. ¿eh? Yo a esto he llegado hablando con ellos. Eh, el, ¿Qué puedo hacer? A la, a la pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? La mayoría de los animales con, eh, responden ayúdate tú primero. Y no lo hacen no lo hacen en plan, ni, o sea, no sé cómo se puede interpretar esto, pero lo hacen porque saben que como estamos todos conectados, si tú te ayudas a ti mismo, eso ya le está ayudando a él, más si es tu animal, vive contigo. Lo que hemos dicho antes de cómo se mueve la energía, ¿no? Si yo empiezo a aprender a mover y gestionar, mover de una manera sana mi energía y moverme de una manera sana, mantenerme bien, a mi alrededor van a estar bien. Y no va a haber nada que tengan que transmutar por mí, ¿no? ningún ningún marrón que les caiga encima porque yo no lo he sabido ver o no lo he sabido gestionar. La culpa, que hemos hablado antes de ella, la culpa, la vergüenza, pues la gente que ha sido, que, que está sufriendo maltrato o que ha sufrido maltrato, mucho de culpa y mucho de vergüenza suele haber, eso vibra muy bajito y enferma. Al primero o a uno mismo, pero también a nuestro alrededor. Entonces, ya esa conciencia que yo creo que es importante que tengamos todos de que nadie es una isla. Todo lo que hacemos es por nosotros, porque nosotros somos el termómetro de lo que nos toca, pero según lo hacemos, se convierte en algo también para todos los demás. Entonces, ese amor, ese recuperar, el ver que soy capaz de amar, o sea, que soy, que soy digna de ser amada, como me, me ama mi animal, que que soy capaz de amar igual tiene siempre que llevarme el siguiente punto a mí misma soy capaz de amarme así y cuando hemos llegado a eso ya todo lo demás viene solo ya no tengo que seguir diciendo y así por amar semanas y otros semejantes o no no es que ya todo lo demás ya fluye solo ya fluye solo wow. <risas> Pues otro día podríamos hablar de los animales de poder, porque yo creo que es algo brutal, que a la gente... Guau, ¡Wow! Nos quedan 27, 26, 25 segundos. Yo, yo no sabía que esto tenía Ay, límite. Wow. Vale, Una pues ahorita, sí. no sé, vamos a... Vaya, no lo sabía. Pues no sé, Mariví, estoy encantadísima. No me gustaría cerrar esto, la verdad. Bueno, ya le haremos más, ya vemos más. Perfecto. Un abrazo, muchísimas gracias.